Muy buena gente, ¿cómo va todo? Bienvenidos, muy, muy bienvenidos. Hoy con un nuevo video de Car Hover Pet, solo con HTML y CSS. Si te gusta lo que estás viendo en pantalla, quédate que te muestro cómo se hace. Bueno, entonces yo estoy aquí en CodePen y eh, vamos a iniciar creando entonces nuestro HTML. Listo, creo mi D class container. Eh class igual a container, okay, y vamos a crear también nuestro dip de donde vamos a demostrar las tarjetas. Listo, en este caso un dip class con la clase card, listo, eh, card. Y entonces vamos a cerrar aquí nuestro dip correctamente. Bueno, vamos a cerrar también aquí nuestro dip class container, listo, que todos nos quede bien el HTML ¿eh? bien formateadito. Y de estas vamos a necesitar 3, 4. Bueno, ya aquí la cantidad depende de la, de la cantidad de tarjetas que queramos eh, mostrar. ¿Listo? Bueno, ya tenemos nuestro HTML. Eh, aquí en pantalla obviamente no vamos a tener nada. No vamos a visualizar nada porque nuestros DIP, eh, nuestras cards no tienen contenido. Ahora acá en CSS nos vamos a darle estilo a esto. A nuestro contenedor, nuestro container, le vamos a dar un display flex. Y un gap de 10 píxeles. ¿Listo? Muy bien. Eh, vámonos acá también acá a la clase Car. ¿sí? A esta clase Car. Vamos a empezar a definir los estilos para que eh, se nos empiece a visualizar nuestras tarjetas acá en el lado izquierdo. Entonces, asignémosle un alto y un ancho. Porque un width de unos, puede ser 200 píxeles. Y un height también de eh, 250 píxeles. Me parece que está bien. Vamos a colocarle un background. Y le vamos a asignar background color. Y le vamos a colocar eh, el color pues que queramos. En este caso yo le voy a colocar. Eh, Coloquemosle. Bueno. colocar aquí en inglés. Coloquemosle eh, ¿hielo? hielo. Me parece que estaría bien. Y bueno, aquí ya empezamos a ver eh, en pantalla eh, nuestros elementos. Coloquemosle, puede ser un borde de radios a estas tarjetas para que empiece a, a verse un poco mejor. Puede ser unos 10 píxeles, ¿sí? Para que se redondeen los bordes. A ver, eh, coloquemosle obviamente un padding. Este padding se lo voy a poner para, eh, porque bueno, si queremos escribir algún contenido dentro de estas tarjetas, pues, lo podamos visualizar bien y que no quede pegado pues a las orillas. Esto. Vamos a colocarle una un, un line text center para que se centre también ese contenido al medio. Y coloquémosle una sombrita también para que eh, no nos destelle tanto ese, ese amarillo que tenemos en pantalla. Entonces voy a definir un boot shadow de 0, puede ser 0, 0, 5 pixeles. Aquí ya vemos, empezamos a ver la sombra. 10 píxeles y también 0 y aquí vamos a colocar en nuestro rgba o lo podemos colocar también en hexadecimal, ¿Listo? entonces yo lo voy a colocar de esta manera para que me haga un difuminado en la parte baja eh, y en la parte de la derecha entonces aquí está, si de pronto eh, no conoce mucho sobre sombras pues por aquí hay un sitio web que yo a veces acostumbro a revisar que es sematic. Y aquí pues podemos generar sombras, podemos mover aquí estos controladores, vemos la sombra que se está generando y nos da este código HTML que podemos seleccionar y llevárnoslo pues a nuestro proyecto y de esa manera pues ya podemos eh, eh, hacerlo un poco más fácil. Aquí como les dije lo puedo hacer por RGBA o por esta hexadecimal, listo. Igualmente hay otras páginas que pues, también hacen lo mismo. pues Digamos que es una de las que yo conozco. Y, y se las comparto por si quieren eh, revisar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestras, eh, nuestras eh, cartas. Ya un, un poco ya más eh, ya bien pues, en pantalla. ¿Listo? Ahora vamos a crear eh, la separación de las tarjetas. Vamos a definir punto card más punto card. Y vamos a definirle un margin-left de unos menos 10 píxeles para que eh, se separen, eh, un, eh, bueno, se monte una encima de la otra, ¿cierto? Aquí vemos que se monta una encima de la otra. Y ahora cuando le hacemos el card.hover, dos puntos hoveres, o sea, este pseudocódigo, esta pseudoclase que quiere decir que cuando le pasemos el clic por encima de esta etiqueta, vamos a rotar. Eh, estas, estas tarjetas menos 6 grados ¿listo? menos 6 grados en, en, en sentido de la manecilla del reloj y ahora a Hover eh, cuando eh, le hagamos eh, el, el, cuando pasemos por encima de, de nuestra de nuestra eh, tarjetica, le vamos a definir un Z index de 1 ¿cierto? para que se posicione enfrente como que sobresalga de las demás y también un translate eh, de 30 píxeles para que se vea este este efecto como que se como que se mueve eh, y como que resalta y sale cierto como, como si estuviéramos sacando una, una carta dentro de una baraja de cartas ahora como la, como la transición está muy tosca está como muy de golpe entonces vamos, volvamos acá a la clase de nuestro, nuestra tarjeta y vamos a definir un transición puede ser de unos 300 milisegundos para que la transición sea un poco más suave y esto nos permita pues eh, una mejor eh, un efecto visual mucho más atractivo le podemos subir a 500 bueno el valor esto lo pueden definir eh, me parece que 300 es bien, es un poco más lento poco más tenue y me gusta mucho cómo, cómo se está visualizando en pantalla. Listo. Ahora sí, lo que les decía, si le vamos a colocar eh, un contenido en nuestras tarjetas, ¿sí? ¿listo? Pues basta con eh, definirle, en este caso colocarle un texto, pero ustedes podrían colocarle un div, bueno, una imagen, bueno, ya. Eso ya se los dejo a ustedes a su imaginación. Y entonces, eh, como vemos, ya tiene el contenido, ya está separado. Eh, lo que no veo es que no está centrado el contenido. Y yo me acuerdo de le he colocado un Align Text Center. Eh, ah, bueno, un error aquí de novato. Es un Text Align Center y ha colocado un Align Text. Entonces, Text Align Center, ya vemos que está en el centro. También quiero definir un poquito el tamaño de letra, un poquitico más grande. Entonces, le cambio el font size, un font size de 2M para que sea una letra un poco más grande me parece que ya se está viendo súper bien y es precisamente lo que estoy buscando listo eh, si queremos bueno yo en este caso quiero cambiarle como el color a mí me gusta utilizar esta página que llama color Home, que es una paleta de colores muy atractiva en donde podemos encontrar una paleta de colores para nuestros proyectos yo lo utilizo muchísimo en este caso utilizo este colorcito azul que me he copiado. Bueno, me parece que está bien. Se visualiza bien, aunque los tonos de amarillo me parece que se ven mucho mejor. Eh, Mírenme, a ver. Eh, bueno, este, este, como naranjoso. Vamos a ver. Me parece interesante. y eh, A ver, me parece, me gusta mucho. Este es el tono que me, me agrada. Me parece súper, súper bien. Y yo creo que eso ya es todo, pues. Ya si ustedes eh, lo hacen. Y le ponen imágenes y demás. etiquétenme en, en su video. En, en su, y yo claro que con gusto estaría revisándolo Esto es todo por este video. Recuerden eh, darle un me gusta. Compartir y suscribirse. También comentenme. Si, si este video les ha servido. Si pronto quieren que haga alguna variación. Y por aquí. Eh, en el canal también hay varios videos. Que de interés. Si quieren suscribirse al canal. Ahí está. Por aquí en, eh, estaré dejando el, el botoncito para que se suscriban al canal también. Y el video recomendado de la semana. Así que muchas, muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video tutorial.